Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar de cómo la Policía Nacional ha conseguido darle una vuelta de tuerca al concepto de reto viral. Bueno, como ya viene siendo habitual, la Policía Nacional visita centros educativos para educar a los niños en seguridad digital y ayudar tanto a ellos como a sus familias a que su desarrollo online sea adecuado. En este nuevo curso, han decidido darle una vuelta de tuerca, como os decía, al concepto de reto viral, que como sabemos, hasta el momento lo conocíamos como esos desafíos que se propagan de manera online y que normalmente tienen o han tenido hasta el momento una connotación negativa, pues porque son perjudiciales para nuestros hijos o porque son peligrosos o porque promueven conductas que no son adecuadas. Por aquí os voy a dejar un vídeo donde hemos hablado de esos retos virales negativos. Bueno, pues la Policía Nacional bajándose al terreno de nuestros hijos para hablarles en su propio idioma, se ha propuesto en este curso proponer a alumnos y familias retos, desafíos que les ayuden a tener un desarrollo digital positivo, pero también fuera del mundo online, ¿vale? para que su crecimiento sea completo. Por ejemplo, antes de Navidad tienen que conseguir que todos los alumnos de primaria del colegio tengan el carné de la biblioteca. Asimismo les proponen algunos libros para que por lo menos se lean uno de esos antes de que termine el primer trimestre. También les plantean que se propongan estar 24 horas totalmente desconectados. Para esta nueva generación Z esto es un reto muy muy complicado, ya que en la actualidad son capaces de manejar hasta 5 pantallas de manera simultánea. Pero no solamente plantean retos para eh, favorecer la desconexión, sino que también les proponen encontrar ese contenido adecuado, positivo, enriquecedor. Por ejemplo, que busquen y conozcan a la youtuber Valpat, que es una chica de su edad apasionada de la ciencia y la tecnología y también que busquen información sobre personajes como Marie Curie o Nelson Mandela, que son influencers atemporales. Y también, como no, la Policía Nacional es muy consciente de que el desarrollo y la educación de nuestros hijos empieza en nuestra casa y por eso nos dan a las familias una guía para ayudarnos a favorecer esa relación positiva de nuestros hijos con la tecnología. Y el primero, como no podía ser de otra manera, es el de desconectar el teléfono y las redes sociales para conectar un poquito más con la vida. Fomentar la lectura, igual que a nuestros hijos les han dado unas directrices, a nosotros la mejor manera de fomentar la lectura en nuestros hijos es que nos vean leer, que escribamos cartas de manera física a abuelos, a tíos y que hagamos partícipes de ese proceso a nuestros hijos. Los juegos en familia, como son el parchís, el monopoly, la oca, los de toda la vida. Favorecer un estilo de vida saludable, es decir, comer más frutas y verduras, menos productos ultraprocesados y también el tener una vida activa, dar un paseo, montar en bicicleta. Y para ello, como dicen muchísimos nutricionistas y eh, profesionales de la salud comer y cenar en familias sin tecnología. Por otro lado, que invitemos a los abuelos, que les pidamos que cuenten anécdotas e historias a los nietos. Bueno, pues os animo a todos a tomaros en serio estos retos virales de manera positiva y ahora os voy a dejar por aquí un vídeo en donde vamos a hablar de por qué la Policía Nacional ha decidido tomar esta línea de actuación. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.